así que podríamos nosotros este, empezar esta disertación que es un tema interesantísimo ¿no? eh, porque tiene que ver con un tema de actualidad y que se va a debatir en el parlamento ¿no? es todo lo concerniente a lo que es este, una teoría de los monopolios y los oligopolios en el Perú y también en el mundo o sea como la economía convencional ha tratado estos temas y de qué manera en el Perú existe la posibilidad de hacer una regulación mucho mejor a la que es, existe actualmente. Porque valgan verdades, lo que estamos viviendo en el Perú en esta en estas épocas es de una economía de mercado salvaje, ¿no es cierto?, que ha demostrado que no solamente es imperfecta, que no solamente es injusta, sino que además es abusiva, porque atenta evidentemente contra los derechos, contra los intereses de 33 millones de peruanos. Y es que uno tiene que diferenciar, ¿no? Cuando uno habla de teoría económica, la teoría económica pura, digamos, uno puede trabajar sobre la base de, que aparece acá, ¿no? Ecuaciones, ¿no? modelos económicos, curvas, para poder explicar un fenómeno. Pero en la realidad... Esto no sucede de esa manera, ¿ya? En la realidad, digamos, todas las teorías, todos los modelos, el modelo que debe ser la simplificación de una realidad, no se produce, no se reproduce, digamos, en una realidad concreta. Y esto es importante desde un punto de vista epistemológico. no y tiene que ver con la teoría de la verdad científica, ¿no? Miren, si un modelo teórico cualquiera que ustedes quieran, cuando es sometido a lo que se llama la contrastación, o sea, es un test Empírico, de una realidad de una sociedad concreta. Si el modelo no reproduce las causas, los efectos y las consecuencias que se han formulado en la teoría, ese modelo no sirve. Tiene que ser descartado. ¿Por qué? Porque no refleja esa realidad. Y por lo tanto no nos puede dar una explicación lógica, científica, de lo que, de lo que es esa sociedad. ¿no? Y nos induce, consecuentemente, a los errores. Que en economía, digamos, este, son bastante perjudiciales ¿no? para nosotros. Por ejemplo, en el Perú, esta, esta, este, este, esta decisión ¿no? equivocada, errónea del, del profesor Castillo, de disponer un toque de queda, el martes pasado, el martes creo que era 5 de abril, nos ha costado mil millones de soles. ¿Ya? Para que tomen nota ustedes claramente, mil millones de soles nos cuesta esta gracia, que evidentemente Castillo no lo va a pagar, ¿no? la vamos a pagar todos nosotros. Con nuestros impuestos, con un menor consumo, muchas familias se van a ajustar, van a pagar más intereses, los mercados van a seguir estando fuera del alcance de las amas de casa. Entonces, en economía, uno tiene que tener mucho cuidado cuando toma una decisión, porque eso trae efectos, sobre todo a una comunidad. Y lo mismo sucede en la política, ¿no? En la política. Y por eso vamos a ver ahora este, este proyecto en forma adicional. ¿no? Este, de ley que ha presentado, digamos, el gobierno para regular, digamos, en cierta medida los abusos de los monopolios y de los oligopolios que hay en el Perú en realidad, en realidad, el Perú, la economía peruana es una economía oligopolizada no es una economía este, de mercado pura, perfecta ¿no? entonces, estamos fuera, digamos, de una economía de mercado porque la economía de mercado tan pura tampoco existe ni en Estados Unidos, donde el Estado, el Estado Federal no, a través del presidente tiene una capacidad de regulación, ¿no es cierto?, sobre los agentes del mercado. Y lo hemos visto eso en una serie de crisis, en la crisis financiera del 2006, en la crisis de, la, del, de 1929, en las crisis cuando cuando este, se producen, por ejemplo, este problema del COVID, ¿no? donde ha habido una intervención directa del Estado. No ha sido la mano invisible, ¿no es cierto?, del mercado la que ha este, solucionado los problemas de manera espontánea, como, como llaman los, los, los liberales, los libertarios, los anarcocapitalistas, los anarcolibertarios. No, ellos dicen ¿no? que la, la economía se regula de manera espontánea y hay una mano invisible, ¿no es cierto?, que va a asignar los recursos en, un, en una sociedad. Es, está descartado, esa teoría es absolutamente falsa. Y quizá en una, en una conferencia que les dé, les voy a traer cerca de 25 libros, ¿no es cierto?, de los principales teóricos, digamos, que sustentan esa posición, desde más o menos 1750 y mucho más, mucho antes, mucho antes de Adam Smith, ¿no? de, de, de, que aparece en La Riqueza de las Naciones de 1776. Hay otros autores, anteriores a Smith, ¿no? que habían teorizado sobre esta suerte de economía liberal, economía de mercado, ¿no? o economía capitalista, ¿no? pasando por David Ricardo, Storm no los clásicos, los neoclásicos, malthus y todos aquellos, digamos, que luego del canal del 29 se agruparon en lo que se llama, digamos, la escuela neoliberal, en, su, en sus diversas variantes. Una de ellas es este, la escuela austriaca, porque no hay una sola escuela neoliberal. Hay, tienen diferentes ramas, como la escuela austriaca, digamos, o si no la escuela, digamos, este, alemana, ¿no es cierto?, Del, que, que fue la que direccionó la economía alemana luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? o, la, o, la, o el liberalismo, digamos, este, americano, ¿no? que tiene un componente altamente proteccionista. ¿no? y que evidentemente ustedes lo han visto en el COVID, ¿no? el gobierno norteamericano ha tenido que subsidiar, ha tenido que pagar los sueldos de la mayoría de, lo, de los trabajadores en Estados Unidos para que se queden en su casa. O sea, es el Estado el que ha intervenido para poder este, darle una pensión, un sueldo, una remuneración, subsidios, bonos y todo lo que ustedes conocen. Eso pues, es, es una herejía para, para una economía liberal, pues. Porque en la economía liberal el Estado tiene que abstenerse de intervenir en las interacciones económicas. Son los agentes privados, son las empresas privadas que de manera espontánea a través del mercado donde se regula de una manera no regulada por el Estado es que se produce, digamos, la fijación de los precios. No, Esa concepción ha sido, digamos, desmentida por este problema del COVID y que hasta ahora no se soluciona. ¿ya? Y que ha producido evidentemente un, una alteración, ¿no es cierto?, de la economía este, norteamericana y de la economía mundial. Porque más o menos han habido este, cerca de 3 billones ¿eh? 3 billones de, de dólares que el gobierno americano ha introducido a la economía sin ningún tipo de sustento real en la producción de bienes y servicios. Y eso es lo que está produciendo en estos momentos, ¿no es cierto?, aparte del problema del aumento del petróleo, porque a Estados Unidos no lo golpea tanto ya, porque Estados Unidos es, este, es un país petrolero, productor de petróleo sino que la inflación de los Estados Unidos es una consecuencia del de incremento desmedido de la oferta monetaria que se ha efectuado, digamos, este, para poder combatir el covid, tres trillones más o menos de dólares que se ha inyectado, digamos, a la economía y evidentemente no aplicando un criterio de mercado, si tú incrementas la oferta monetaria es evidente que los precios van a subir. Y al subir los precios van a subir, eh, va a subir la inflación del país. Y al producirse una subida el incremento de inflación, evidentemente los que van a ser más golpeados son los trabajadores, los que viven de un sueldo. Ya, pero ese es otro, otro asunto que podríamos discutirlo en otra, en otra conferencia. Ahora lo que me interesa es hablar de, de los monopolios, de los oligopolios en el Perú. ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto en la economía? Mira, en principio nosotros podríamos decir lo siguiente. ya En, en toda economía hay un dilema fundamental que tienen que tomar los seres humanos. ¿ya? Eh, y es una, es una decisión, digamos, que conlleva, evidentemente, muchas consecuencias, consecuencias que son, digamos, este, decisivas en la, en la vida de, de las personas. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Estamos en competencia o nosotros este, decidimos cooperar? Esa es la gran dialéctica, ¿no es cierto?, de los seres humanos. ¿Cooperación o competencia? ¿Qué cosa preferimos? Y, y, y la forma como ataquemos este problema, la forma como ataquemos este problema nos va a nosotros este, a determinar qué cosa. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, fundamentalmente la forma como vamos a organizar una economía, no, la forma como la sociedad va a asignar los recursos económicos para poder configurar, ¿no es cierto?, una suerte de circuito productivo que arranca desde la producción, la distribución, la comercialización y la acumulación de los excedentes económicos. Entonces, en una economía, digamos, eh, si uno opta por fijar como criterio fundamental un criterio de competencia, evidentemente estamos frente a una economía capitalista. Entonces, esa economía capitalista nos va a nosotros... Este, a dar ciertos criterios para manejar los recursos económicos, el capital, la tecnología, el talento humano, los estímulos, la motivación, los incentivos. Entonces, es diferente, ¿no es cierto?, si la economía de la sociedad tiene como criterio fundamental un criterio de cooperación, que es el criterio que nosotros manejamos en la economía humanista, ¿no es cierto?, donde entre competencia, sea mercado o cooperación, el ser humano, nosotros escogemos por el ser humano. Porque la economía fundamentalmente está destinada a satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos en una sociedad, en cualquier sociedad. El mercado es el medio, el mercado no es el fin. Si el mercado fuera el fin, como muchos este, liberales y, y libertarios lo toman en consideración, entonces estaríamos adorando a un becerro de oro, ¿no? Porque hay que es el mercado. El mercado es como, un, es como es una, es un, es una, un ente artificial creado por el ser humano. Para efectuar sus transacciones. El mercado no nace con el capitalismo. El mercado, mucho antes ¿no? de, de Adam Smith, existió mercado en Roma y en todas las culturas este, anteriores, a Roma, anteriores a Roma, porque se comercializaba bienes y servicios, se, se usaba el dinero o casi dinero. Entonces el problema no, no, no era el mercado. El mercado es donde concurren, ¿no es cierto?, tanto productores como consumidores. Ese es un mercado y se produce una interacción utilizando el trueque el trueque en, la, en, la, en las economías más este menos este avanzadas y el dinero no es cierto en las economías más avanzadas entonces este el mercado no es pues el, el fin de una economía el mercado es, es es un medio no que utilizamos los seres humanos para poder realizar esas interacciones y conseguir y conseguir qué cosa ¿Qué qué, qué qué cosa para qué nos sirve el mercado para poder no es cierto Realizar esas interacciones que van a satisfacer todas nuestras necesidades económicas. ¿no? Y para lo cual se, se puede, se debe usar primero claro que sí, o tarjeta, o el medio de pago que ustedes quieran. Para nosotros es la cooperación la que sustenta digamos, una economía este, humanista y el mercado es un medio. ¿Un medio para qué? Para que el hombre pueda desarrollar todas sus potencialidades, materiales como espirituales. En cambio, en la economía capitalista, en la economía de mercado, el, el mercado es el fin, ¿no es cierto?, de toda la actividad económica, y lo que se persigue es el lucro, acumular dinero, ganar dinero, ¿no es cierto?, sobre los cadáveres, sobre las muertes de miles de familias, de personas, de trabajadores, porque los que son dueños ahí, ¿no es cierto?, los multimillonarios de la lista de Forbes, los mil, mil multimillonarios de la lista de Forbes, no les interesa, ¿no es cierto?, si el resto de, de, de seres humanos come, tiene buena salud, tiene trabajo, si los hijos se enferman, no les interesa, por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no?, es asimetría que hay el, el, el primero del ranking de multimillonarios, ¿no es cierto? Ese, creo que es el dueño de Tesla, de una compañía de, de automóviles y de una serie de una serie de este, actividades este, colaterales el señor tiene una fortuna de 240 mil millones de dólares ¿ya? que equivale a mucho más que el PBI del Perú, que el Producto Bruto Interno el, nuestro Producto Bruto Interno es 220 mil millones de dólares o sea, todo lo que producimos en el Perú en un año. Esa fortuna la tiene este dueño de Tesla. Y el segundo es el, el señor este, Bexos, creo que es de la, esta compañía de, que hace, de Amazon, que hace el currío, la compraventa por la vía, este, por el e-commerce, e o sea, por la vía electrónica. 200 mil millones de dólares. Para que vean ustedes, y en el Perú, ¿cuánto es lo, ¿cuál es el patrimonio, digamos, cuánto es el, la riqueza, por ejemplo, por medio de, de, de un este, de un de un peruano, dividan ustedes 220 mil millones de dólares entre 33 millones de personas. Más o menos, más o menos, ese, así, a cálculo grueso, unos 6.600. Ese es su patrimonio, que en, en algunos lo asimilan a lo, a lo que se llama el producto per cápita. O sea, 6.600 dólares, lo que gana el patrimonio de una persona en el Perú. Y, y evidentemente en África no llega ni a, ni a mil dólares, ¿no? ¿No es cierto? Mientras ¿Contra qué? Contra el patrimonio del primer hombre, el, el más rico del mundo. 240 mil millones de dólares. Esas son las asimetrías que produce este modelo. Y acá no estamos este, este, dando argumentos este, de tipo subjetivo, ¿no? Son las cifras que transmiten las propias este, compañías este, consultoras de negocios. Ahora, que eso esté bien, esté mal, sobre qué base, se estructura eso, es otra discusión. Pero ese es el objetivo. Y, es que, y por eso el mundo está así. No Tienes este, de los 7.700 millones de habitantes... Más de 7 mil millones de, de habitantes este, viven en condiciones no humanas. Y una pequeña, el 0,0001 de, esa, de esas personas que controlan, digamos, este, las grandes corporaciones, que no llegan a mil, son los que tienen la riqueza y pueden disfrutar de todos los bienes que existan y puedan existir en este mundo. Entonces, ese es un problema fundamental en la economía, que se deriva ¿no? de esto: no competencia-cooperación. Ahora, teóricamente, teóricamente, Teóricamente, ¿no es cierto? Si nosotros escogemos por un criterio de competencia, estamos en una economía de mercado, en una economía capitalista. Y esa economía se supone, ¿no es cierto?, que se trabaja sobre un mercado de competencia perfecta. ¿Qué cosa es un mercado de competencia perfecta? Es un mercado donde supuestamente, ¿no es cierto?, supuestamente hay ¿no? una serie de, de unidades productivas, de productores, vale al redundancia, que producen un producto homogéneo, por ejemplo el pan. Hay miles, ¿no es cierto?, que producen este panes. Los productores están en las mismas condiciones. Nadie tiene más poder que otro en el mercado. Todos están en la misma condición. En tercer lugar, ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que en el mercado se necesita información. ¿Información de qué? De los precios, de los costos, de las llegadas. Por ejemplo, la información es muy valiosa ¿no? en el mercado este, financiero. Porque la información vale oro si ustedes hoy saben que el tipo de cambio va a caerse mañana y va a subir el dólar que está más o menos en 3.70 me parece, va a subir a 4 soles si hay, alguien les da del Banco Central de Reserva esta información, ¿sabes qué? mañana va a haber una, va a haber una corrida, el dólar se, el dólar se, se va a disparar, el, el sol va a caer con esa información ustedes a las 6 de la mañana o 7 de la mañana dan una orden de compra por decirles a ustedes por 100 millones de dólares por solamente esa información ustedes tienen una ganancia en una hora de 3 millones de dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Por la diferencia de cambio. Y posteriormente le podrá decir, ¿no? A la semana siguiente ya, ya compré este, los lo, mis dólares a, a, a 3,70, este, han a, a subido a 4, ¿no? Este Y le dice, ¿no? Eh, sube a 4,10, 4,20, ¿no es cierto? Y le dice el mismo funcionario del Banco Central de Reserva, o un directivo. Porque esos directivos, miembros del directorio, son este, agentes, son este, testaferros de la, los grandes bancos, de las grandes empresas. Te dice, fíjate, fíjate, Oscar, este, eh, el dólar, ma mañana salimos, el, el Banco Central sale a comprar, este, va a vender dólares, va a vender spot, CDRs en, en el mercado por este, 5 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa? Vamos a tirar al piso, ¿no es cierto?, el precio del dólar. Entonces, dice, el, el dólar va a bajar a 360. ¿Qué hace una persona que recibe esa información? ¿no? En el día, ¿no es cierto? Vende sus dólares a 4,20, a 4,20, o sea, recibe el equivalente, más o menos, si ha, comp si, si ha, este, si ha este... comprado 100 millones de dólares, lo vende a 4,20. O sea, va a, vender, va a recibir 420 millones de soles. Mañana, cuando el, el, el dólar esté abajo, en el piso, esos 4,20, esos 100 millones de dólares, se van a convertir en 3,60. ¿Cuánto ha ganado? ha ganado, ¿no es cierto?, en, en una jugada, en una movida, digamos, del tipo de cambio, 6 millones de dólares. Ese es el poder de la información. Entonces, se supone, se supone que, este, que la, en, el, en este mercado de competencia perfecta, todos los jugadores, o sea, todas las empresas, todos los empresarios tienen la misma información. Pero eso no sucede en la realidad, pues, porque esa información, ese dato que le doy, por ejemplo, de la, del tipo de cambio, eso solamente lo saben los directores, del BCR, ¿no? Y que se lo pasan a algunos banqueros, a algunos de los dueños de, del BCP, del Coyabán, a, de quienes les interese, o de algunos exportadores o importadores. Entonces, la información se vende. Para que vean que no se cumple, ¿no? Y en cuarto lugar, digamos, este, no, en, en una economía de mercado eh, de competencia perfecta no existe barreras. No hay trabas para las empresas. Las empresas pueden fácilmente entrar a cualquier sector de la economía. ¿no? para poder este, producir y competir, pues. Y justamente esa es la, la aberración, fíjese, la aberración que cometen con el Estado. Al Estado le ponen barreras en nuestro país, ¿no es cierto?, por esta constitución fujimontesinista, ¿no? este, con la cual no puede competir el Estado. Pues el, el Estado no puede hacer ninguna actividad. Y es una constitución pues, ultraliberal, nefasta, delincuencial. En el artículo 60 se dice, ¿no? Dice, en eh, de, de, de, de forma de declarativa, en su luego la bandera diciendo el Estado reconoce el pluralismo económico. ¿No? La, la economía se sustenta en, en, en la coexistencia de varias empresas. Dice, pero, dice, no, solo autorizado por ley expresa, ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Ya, Pero no, no solamente es eso, ¿no? sino que la actividad empresarial tiene que ser por razón de alto interés público. Es alto, no interés público, sino por alto. O sea, es el sumum. no O se manifiesta conveniencia nacional. Esta es una barrera pues, de, de, de entrada ¿no? al Estado, a cualquier cosa que el Estado quisiera hacer. Por eso que no, no, no hay línea estatal de bandera, ¿no es cierto? El, el Estado no puede este, ampliar las funciones de, de Petro Perú, del de, de Banco de la Nación y de lo que queda, digamos, de del, lo poco que queda del Estado, del sector público, ¿no? El Estado no puede dar créditos a los pequeños empresarios, a los microempresarios, al, al agro. Está prohibido, ¿no? Entonces, esto en teoría, esto es en teoría, ¿no es cierto? Esta, esta forma de regular, esta forma perdón, de, de estructurar ese tipo de economía, ¿no? Ese tipo de economía, este, se llama competencia perfecta. ¿Y cuál es la consecuencia, no es cierto? ¿Cuál es el efecto según la teoría? Esta es la teoría convencional que se estudia en Estados Unidos y en, en casi todo el mundo, ¿no es cierto? En Europa, en Alemania, en Francia, ¿no? La, ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser es que según ellos van a bajar los precios de los productos y servicios porque como hay, hay muchos productores con el mismo bien, entonces entre ellos va a haber una competencia que se, se llama guerra de precios el que ofrezca el menor, el menor precio y con un producto de calidad ese va a ganar ese va a comprar el mercado y el resto va a perecer el resto va a morir ¿ya? es de económico, ¿no es cierto? y, y digamos este, el efecto es que, de que se van a ofrecer productos de calidad porque esas empresas son eficientes teoría pero eso no sucede en la realidad, pues. ¿Ya? Porque no hay guerra Te han visto en el problema del COVID con las medicinas, ¿no? Este, La forma como se han concertado los precios de los medicamentos, se ha acaparado. Este, y lo que nos interesa a nosotros, fundamentalmente, es entender cuál es la economía real. Perdón un momentito. ¿Cuál es la economía que estamos en nosotros? Este... Les pido que compartan, por favor. Compartan ustedes porque es una forma de, de poder este... aclarar a, mucho, a muchos este, amigos, a muchas... No tiene claridad en esto, ¿no? Eh... La necesidad de de poder entender ¿no? algunos conceptos elementales, estoy, estoy vulgarizando la economía, porque la teoría económica así dura es mucho más este es mucho más profunda, ¿no? y tendría que hacerlo con cuadros, con, este, con modelos, con curvas y todas estas cosas. Ya, entonces, esta es la economía de competencia perfecta, que es el supuesto de una economía de mercado. Pregunta, ¿esto se da en la realidad? No se da en la realidad. Entonces, este modelo... que no existe para hacer el análisis. Lo que existe, ¿no es cierto?, es el modelo de competencia imperfecta. Imperfecta. O sea, por no llamar otro modelo, le han puesto imperfecta. O sea, este mercado de competencia perfecta tiene imperfecciones. Es lo que llaman los neoliberales fallas del mercado. Pero ¿qué cosa es la realidad? La realidad, digamos, es que ellos al darse cuenta, ¿no es cierto?, que esta teoría no es la reproducción de una realidad concreta, entonces, dicen, no, está bien esa economía de competencia perfecta no se da en ninguna sociedad, en ninguna economía ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra donde nació ¿por qué? porque hay fallas de mercado, lo que se da, dicen ellos es una competencia imperfecta ¿y qué supone la competencia imperfecta? de que no existe pues, este, productores en, en condiciones de igualdad, ¿qué cosa hay en una competencia imperfecta? los jugadores o son monopolios, o son oligopolios o son competidores monopolísticos esa es la economía real, eso es lo que vemos, es lo que constatamos nosotros. ¿Y qué cosa implica un monopolio? Un monopolio implica fundamentalmente que una empresa, en mono, una empresa, ¿no? Este, este, controla toda una industria. Una empresa controla toda la industria, ¿no es cierto? ¿Y, y, y qué cosa le permite eso? Uno, fijar los precios. Dos, este, fijar los volúmenes de producción. Tres, fijar la calidad del producto. Como es el único productor, tú tienes que consumir el producto menos. Elaboren. ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue, ya sea, hay monopolios naturales que son necesarios y que tienen que estar en manos del Estado, porque tienen que ver con la supervivencia del ser humano, como el caso del agua. El agua no puede estar en manos privadas, ¿no? El gas, el petróleo, la energía eléctrica, el tren eléctrico, que es un medio de transporte masivo, fundamental, ¿No? Entonces, la pregunta es: ¿los monopolios, ¿Los monopolios son malos? Claro que son malos. En, en, en ninguna economía, digamos, este, adecuada, puede existir este, este tipo de, de empresas. Excepto, ¿no es cierto? Excepto en aquellas donde el Estado tenga necesidad de supervisar, ¿no es cierto? De regular en, en, en función del bienestar de la comunidad, de la sociedad. Entonces, pregunta, ¿no es cierto? oligopolios en los oligopolios hay varias empresas ¿no es cierto? individuales que fijan los precios, o sea son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete empresas que son las que van a determinar los precios o sea, el precio no lo fija el mercado como se dice en esta teoría ¿no es cierto? ¿economía de mercado? ¿por qué? porque el, el que fija los precios es el mercado mentira en, los oligo en una economía oligopolizada como es el Perú, el que fija los precios es el productor ¿no? En el caso de la, del azúcar el caso de la leche y el caso de casi todos los productos alimenticios. O, tercero, puede haber competencia este, monopolística. ¿Qué pasa en la competencia monopolística? ¿Qué es lo que sucede en la competencia monopolística? Hay varias empresas ¿no? que producen productos, valga la redundancia, producen productos, ¿no es cierto? Diferenciados. Ustedes me, me, me dirán, ¿no? ¿y cuál es la diferencia entre esta empresa, ¿no es cierto?, monopolística con la empresa de competencia perfecta. Es que en la empresa de competencia perfecta el producto es homogéneo. Es el pan, por ejemplo, les decía a ustedes, ¿no? Y acá no. Estas empresas producen productos que tienen alguna diferencia. Es, es el caso típico, ¿no es cierto?, de, esto, de estos celulares, ¿no es cierto?, de estos celulares, de las PCs de las gaseosas, de las cervezas. Tienen un elemento diferencial. Su forma de... su diseño, ¿no es cierto? Eh, su, eh, la batería, el disco duro, la memoria RAM, etc, etc, etc. Entonces, esta forma de competencia imperfecta se basa en una competencia, digamos, que simulada. Una competencia aparente. ¿no? ¿Con qué finalidad? La finalidad, digamos, del monopolio, del oligopolio, el, de esta de esta competencia monopolística es la colusión. Llegar a la colusión. ¿Y qué significa la colusión? ¿No? La colusión significa fundamentalmente anular la competencia. O sea, en estas economías, en estas economías capitalistas, en realidad no existe competencia. ¿Ya? Y lo que existe, ¿no es cierto?, es lo que nosotros los humanistas pregonamos, ¿no? la cooperación. Nosotros somos partidarios de esta cooperación, pero una cooperación legal en los monopolios, en los oligopolios sobre todo en la concentración de precios hay una cooperación ilegal ¿por qué? porque no compiten pues ¿qué es lo que pasa? en la, en la, en la colusión expresa, ¿no? dos o más compañías como el caso de las constructoras, ¿no es cierto? como el caso de los bancos se acuerdan fijar, digamos, este, precios, producción es decir, se reparten el mercado ¿se reparten el mercado para, para qué? para no competir entre ellos para no gastar publicidad, para barrarse costos, para tener más ganancia. Entonces eh, le dicen, no, bueno, este. En enero los contratos son tuyos, este, eh, constructora Fuentes. En febrero los, los contratos son míos, constructora Romero. En marzo los contratos son tuyos, Odebrecht, y así sucesivamente. Entonces, esa colusión es expresa. Pero también hay la colusión tácita, ¿no es cierto? Donde no hay un contrato escrito, no hay chats, no hay llamadas. Pero hay una anuencia tácita de las empresas para repartirse el mercado. Ahí no necesitan tener un contrato por escrito. No. Todas aceptan, ¿no es cierto? Si alguien fija el precio, la otra respeta el precio. Es como en las cementeras. Y en la mayoría de empresas, digamos, en el Perú, ¿no? Hay una colusión tácita. Pero que Indecopi no persigue porque no tiene pruebas sobre ello. Ya, entonces, fíjese. Esta colusión anula la competencia por lo tanto, no estamos en una economía de mercado estamos en una economía oligopolizada donde las grandes empresas son las que van a fijar los precios no es la mano invisible pues esa mano invisible es un cuento no existe mano invisible es una gran mentira, una gran falacia ahora, además de la colusión ¿no es cierto? esta competencia imperfecta se hace mediante lo que se llama fusiones fusiones, adquisiciones fusiones, adquisiciones o consorcios ¿no? ¿consorcios para qué? Eh? ¿con qué finalidad? se consorcia pues para, para tener el control ¿no es cierto? de la licitación de, de lo que quieren obtener a través de la del acuerdo ¿no? cuando las empresas en competencia imperfecta se fusionan cuando una de ellas ¿no es cierto? adquiere el capital de otro y la absorbe y pasa a tener todo el activo y todo el pasivo. ¿Cuándo la quiere? Cuando la compra, pues, ¿no? Se puede ser una, una compra de las acciones en la, en la bolsa, mediante una, una venta hostil, ¿no es cierto? Cuando ve que está surgiendo, por ejemplo, una cervecería, una cervecería digamos, artesanal que está creciendo, que está creciendo, y comienza a tener este mercado en, en Lima, en Huancayo, en Ica, entonces el abacus, ¿no es cierto?, dice, no, este, te compro tu, tu empresa. ¿Cuánto quieres? Y si no quieres, te compro de manera hostil, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, el. El eventual empresario que ha hecho esta empresa tiene que ceder, ¿no es cierto?, ante el requerimiento. O los consorcios, ¿no es cierto? La forma consorciada es la forma más este, elegante que hay, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco empresas forman una, un acuerdo, ¿no es cierto?, para producir, digamos, determinados bienes de manera concertada. Esto está prohibido en Estados Unidos, no hay le, las leyes antimonopolios, es, anti es el, el, la ley Sherman, ¿no es cierto?, De la ley es ¿Esto qué cosa es? Una forma, ¿no es cierto?, de sacar del mercado a los otros jugadores que quisieran posicionarse en, en, en ese momento en algún sector de la economía del país. Eh, eh, se ha visto, ¿no es cierto?, en el mercado de las bebidas, en el mercado de la, cerve de la cervecería. ¿Cuál es la forma gráfica, no es cierto?, cómo este tipo de economía imperfecta, de competencia imperfecta se produce. Fíjense, en situaciones normales, ¿no es cierto?, la, la, la curva de la curva de demanda y la curva de oferta, digamos, tienen un precio por decirle de 10 dólares y producen 10.000 unidades de cualquier producto. Pero si la empresa X, Y, Z, W se ponen de acuerdo, pueden subir el precio de 10 a 20 dólares a un nuevo punto para vender la misma cantidad de, de producción. Esto no es consecuencia, ¿no es cierto? Esto de acá, esta subida, este incremento no es consecuencia de innovación de mayor inversión no es consecuencia de una este, suerte de mejoramiento no es cierto del producto sino es consecuencia no es cierto, de un acuerdo de las empresas productoras ¿qué cosa es lo que obtienen? una super ganancia pues una super ganancia adicional de 10 dólares Supónganse que son 100 mil no ganan un millón de dólares solamente por ponerse de acuerdo en los precios entonces esto no es economía de mercado ¿no? esta es una, una economía oligopolizada y así funciona la economía en el Perú en América Latina a pesar, ¿no es cierto? de que teóricamente se dice, ¿no es cierto? de que esta es la, la mejor economía la mejor forma eh, de producir pero ustedes se están dando cuenta en la realidad que esto no es así ¿no? que esto no es así sencillamente porque acá interviene, pues no es cierto, la interviene la los intereses ya acá hay unas preguntas que voy a comenzar a, a porque hay algunos este, disculpen ustedes la, lo que les voy a decir ¿eh? hay alguna, alguna gente que que pregunta cosas sin sentido porque miren, yo para entender la economía he tenido que estudiar de los 36 años de posgrado, digamos, he tenido que estudiar cerca de 12 años de economía y les dije, lo último que aprendí fue un modelo econométrico, ¿no es cierto? Porque ahora, si no sabe una econometría, es, está hablando piedras. ¿Ya? Porque el, el, la economía moderna se ha matematizado y se ha modelizado sobre la base de series estadísticas, que uno trabaja sobre base de datos. Entonces, este, si uno no sabe los fundamentos de la economía, no puede hablar de economía keynesiana ni de economía socialista. Yo les he explicado. Este, la, la economía que les estoy este, enseñando a ustedes acá es la economía convencional, la economía capitalista de mercado, que supuestamente es la que funciona en el Perú y en América Latina y en el mundo. Pero les estoy demostrando a ustedes que esa economía no funciona en la realidad, ese modelo es un modelo teórico, que no tiene sustento en la realidad. Y lo que funciona es esto de acá. Estos modelos de economía de competencia imperfecta que se llaman estos, estos modelos, digamos, porque ellos mismos, los teóricos este, liberales y neoliberales y neoclásicos han reconocido ¿no? que el mercado tiene fallas. O sea, no quieren admitir que el mercado no existe en su forma pura. No quieren admitir que esa teoría es, este, no es correcta, no es cierta, no es veraz. Entonces, para salvar la teoría le dicen, ah no, no funciona así porque tiene unas enfermedades, no por decirle, unas, una, unas fallas. De mercado, Pero eso no son fallas, eso forma parte de la estructura propia de ese sistema económico. Y si esa estructura, sencillamente, ontológicamente, ¿no es cierto?, tiene un problema, digamos, este, inherente al fenómeno. Y por lo tanto, digamos, esa economía es una economía que no existe en la realidad. Lo que existe es esto de acá, es una economía de monopolios, de oligopolios, de competencia monopolística, que no tiene nada que ver con la competencia son, son economías de, co, de cooperación ilegal ¿por qué? porque entre estas empresas cooperan ilegalmente digamos con pactos oscuros sobre la mesa debajo de la mesa ¿qué cosas hacen? anular la competencia, no quieren competir con una economía capitalista todos tienen que competir todos los jugadores entran al mercado ofertan sus productos y teóricamente, no, teóricamente el que ofrece un producto de buena calidad y de menor precio es el que va a sobrevivir pero eso no se da en la realidad. Inclusive ahora han introducido, ¿no es cierto?, el criterio de la obsolescencia programada. Un producto tiene un periodo de tiempo de duración, uno, dos o tres años. Y luego el, el, el, el, el producto como misión imposible se autodestruye. ¿Para qué? Para obligar, ¿no es cierto?, al consumidor a tener que comprar otro producto. ¿Por qué? Porque este, esa economía capitalista es una economía de derroche. ¿Ya? Es una economía ineficiente, porque con, con todas esas ineficiencias se podría, pues, construir, resolver las, las necesidades de, de miles de, de ciudadanos. Pero no se hace sencillamente porque se favorece el lucro, pues, por ellos quieren acumular y si quieren acumular sencillamente es porque tienen interés en hacer más dinero más dinero ¿a costa de quién? a costa del consumidor ¿quién es el que, el que se perjudica ahí? ¿quién es el que se perjudica? ustedes se pueden dar cuenta, el que se perjudica pues es el consumidor ¿No? el consumidor es el gran perjudicado o sea, ¿quién es el consumidor? somos todos nosotros es la sociedad y por eso que las pequeñas empresas las medianas empresas no pueden competir en este mercado ni en ningún mercado en América Latina toda la vida van a seguir siendo pobres van a ser empresas de supervivencia bodegas, pequeños negocios a quienes le ponen muchas barreras de entrada para poder crecer ¿Por qué? Porque solamente la actividad empresarial, no solamente los, los liberales, los neoliberales le han prohibido al Estado que haga actividad empresarial, sino también que han, le ponen barreras, ¿no es cierto? Le ponen barreras a los empresarios que quieran, pues este. que quieran crecer, ¿no? Ahora, esa economía entonces, no solamente es abusiva, no solamente es injusta, sino también es destructiva de recursos este, naturales, de recursos humanos, ¿no? y es una economía, ¿no es cierto? Que discrimina, no quiere que otros empresarios entren al mercado y puedan crecer, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de ser en una gran empresa, porque el, el, el, el oligopolio, pues de cuatro o cinco este, grandes empresas no va a permitir que entre otro jugador a ese grupo, o sea, ellos se reservan el derecho de admisión y solamente es un club privado. Para 5, 6, 7, 8, 9 empresas. El resto lo quiebran o, lo, o las compran. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos monopolios, de estos oligopolios? Es ganar mucho más dinero. Tener sobreganancias ilícitas. Que no son productos, ¿no es cierto? De la actividad empresarial, no son productos de la innovación, no son productos de mayor inversión. Son productos de acuerdos colusorios. Y por eso que eso tiene que prohibirse, tiene que sancionarse, tiene que penarse como un delito, inclusive. ¿Ya? Entonces, esa finalidad, ¿cómo lo consiguen? Fijan precios, ¿no es cierto?, de, de, de, idénticos. De todo el, el cártel o el tras que, que está, digamos, en esa línea de producción, por ejemplo, los bancos. Las financieras. Las cerveceras. ¿Qué cosa ganan estas esta grandes empresas? Eh, Reducen sus riesgos, pues. Como no, como no compiten, no tienen que gastar en publicidad, no tienen que invertir más dinero, eh, maximizan sus utilidades, no maximizan a, a este, por, por ejemplo, si en una economía normal, uno hace la combinación de los factores de producción, tierra o recursos naturales, tecnología, este, capital, talento humano, inteligencia empresarial, si hace la combinación de esos recursos, Trabajo, es evidente que debe, debe tener una, un excedente económico, ¿no es cierto? Debe tener un lo que se llama, ¿no es cierto?, un beneficio. O sea, en la economía, digamos, eso está, eso está marcado, ¿no? Este, costos más el beneficio es el precio. ¿Cuánto es este beneficio? Usualmente el, el, la ratio de 20 a 30%, un ratio normal, ¿no es cierto?, de beneficio. Invertir un millón de dólares en un proyecto empresarial a fin de año, ¿no es cierto? A fin de año debo este, tener una ganancia de 300 mil dólares. Pero no. Si yo hago monopolio, oligopolio, puedo tener sobreganancias del 50, el 60, 70, 80, 100%. ¿ya? ¿y eso quién lo paga? lo pagamos nosotros por eso es la necesidad de regular esto ya, y finalmente, ¿no? en el Perú digamos, el Perú es una economía oligopolizada ¿no? ustedes lo conocen perfectamente bien y lo ven a diario en la televisión lo ven en, en la propaganda que ven, y, y la, la economía está oligopolizada por sectores económicos está en casi todos los sectores económicos el sector financiero, ¿no? el BCP que es el el Booking sign, ¿no es cierto?, con el, con el Banco Continental, Interbank y el Scotiabank, tienen el 83% de los depósitos de las cuentas corrientes de nuestro país. ¿Qué otro banco podría entrar si ellos tienen el 83%, qué incentivo podría tener otro banco de afuera, o un banco de peruanos, por ejemplo, un banco que quisiera formar los trabajadores, los pequeños empresarios? Sería inviable porque esto los aplasta, los dominan. En el sector este, farmacéutico, Incafarma, ¿no? que a través de la vía de las este, adquisiciones, antes había 7, 8, 9 cadenas de, de, de, de, de farmacéuticas, ¿no es cierto? No, Incafarma vio que este, era un negocio rentable, tenía una ratio de 80-90% de, de utilidad porque el, el precio de medicamentos este, lo fija el libre mercado. O sea, ¿qué libre mercado son ellos? Pues ¿no? los comerciantes de la salud. Compraron este mi farma, eh, BTL, FASA. ¿Cuánto tiene en estos momentos sin Pharma? 85% del mercado. Propiedad de quién de Carlos Rodríguez Pastor, que fue ministro de Economía de Fernando Belaunde. Y es el autor pues del, del, del primer, digamos, este. Ataque neoliberal en 1983 al Perú, ¿no? Con Belaunde, como yo, acuérdense ustedes. O sea, era el señor, era, pues, este, no tenía dinero, era un empresario. Mmm, sin mayor este, potencial este, económico. A partir de su incursión en la política y, y ayudar a ser nitro, que comenzó a hacer toda una serie de negociaciones, digamos, con el poder, contactos, relaciones. El sector combustible, ni que decir, ¿no? Este, esta, el, el mercado lo, lo partió Fujimori en el año 96 con la venta de, de la refinería de Pampilla, apareció Rexol, apare, apareció Primax, y, y ellos tienen ahora el 70% del mercado. Cuando no ha de ser así, ¿no? Acá el sector combustible, que es estratégico, y ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, con la, el paro de transportistas ¿por qué eso no debe estar en manos de los privados? porque te destruye el gobierno pues te destruye la gobernabilidad tú no puedes dejar esa actividad en manos de privados porque te ponen los precios que te da la gana y este levantan a la gente, a los transportistas contra el gobierno, y ningún gobierno puede resistir por eso es que Petroperú debe tener acá por no decir el, el 99% de la, del negocio de combustible de esta manera es una actividad estratégica y de esta manera también cuidamos el, el aspecto político, ¿no? Para que el, el, cualquier gobierno sea objeto de chantaje. El sector de vida, eso ni que decirle, porque ustedes lo conocen a, la, a mayor protección, Bacus, digamos, tiene el 94% de mercado, ¿no? Con todos sus este, productos, este, Cristal, Pilsen, Cusqueña y todos los otros que han salido, ¿no? Y últimamente han comprado este, una cervecería que estaban despegando, artesanales. Y el, el sector de, este, de la prensa, ¿no? Donde el comercio, a través de sus diarios... El comercio, este correo, Perú libre, gestión, ojo, tienen casi el 70%, ¿no es cierto?, del mercado este, de la prensa escrita. Entonces, esta evidencia empírica no es un invento mío. ¿Qué le está demostrando a ustedes? Que el modelo que existe en el Perú es ese modelo de competencia llamada, mal llamada imperfecta, ¿no es cierto? O mejor llamada, es una economía oligopolizada. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, de qué somos para que no se dejen de engañar. Y esto, digamos, este, es similar acá en el Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, Argentina, en México. Es, la plantilla es casi idéntica. Lo que varían son los, algunos propietarios de estas empresas. Entonces, el mercado está repartido de esa manera. Son monopolios, son oligopolios privados. El sector público está arrinconado. Porque se le ha vendido la ideología, ¿no es cierto? La ideología que se ha vendido acá es de que todo lo público es malo, que el Estado es un mal gerente, es un mal administrador, que las empresas públicas son refugio de zánganos, de, de políticos. No, eso es verdad. Pero yo les, yo les he dicho, eh, eh, la eficiencia o la eficiencia de una empresa no depende, ¿no es cierto? No depende de la propiedad de quien lo tenga, sino depende de quien lo gerencia. Si tenemos un gerente, un presidente ejecutivo de una empresa que tiene capacidad, que tiene talento, puede llevar a la empresa pública a producir utilidades como la obtiene cualquier empresa privada. Ya, ese, ese es un criterio totalmente erróneo. El pensar, Eso es pura ideología. Ya. A ver, voy a, voy a ver unas preguntas. Dice acá. Ya, acá dice el doctor Sarr. El PRO no paga un precio injusto por el combustible siendo dueños legítimos de su producto o recurso. No, este, nosotros no producimos petróleo, por ahí. Lo que pasa en el Perú, ¿no es cierto? Es que, así como en el caso de la compañía peruana de teléfonos de Intel Perú, este, esas empresas fueron este, desmanteladas, fueron preparadas para ser vendidas, haciéndole creer a la gente que, que no, no podía, el Estado no podía poner teléfonos, el Estado era un mal administrador, que el Estado... Eh, no, no nos permitía comunicarnos a nosotros. Entonces, esa fue la, lo que se vendió. Y lo que motivó, ¿no es cierto?, lo que motivó, ¿qué cosa? Que se preparara pues, la, la venta de la compañía para el teléfono ¿no? a, un precio, a un precio, digamos, que, que, que no era pues, el, el adecuado, ¿no es cierto? De los 1.450 millones de dólares por los que se vendió, solamente pagaron 1.000 y en el camino desaparecieron 490 millones de dólares que hasta ahora no se investiga. ¿Por qué? Porque se metió eso... Y tengo un trabajo sobre, sobre esa materia, por eso lo conozco. Se metió eso como si fuera un aumento de capital, a favor de los propios este, compradores de la compañía Perona de teléfonos. Entonces, este, en el Perú lo que, lo que ha fallado, digamos, es este, abrir la explotación petrolera de esas concesiones, ¿no? para que vengan privados, exploten y se le vendan el petróleo a, a Petroperú y Petroperú refina. Ese es el negocio. Y Petro Perú está, está corrupto, está ahí. Petroperú no, eh, son malos funcionarios, malos gerentes corruptos que hay sí que hay que hay, hay que meterlos presos pues, por haber desfalcado este, esa empresa, no era gente honrada. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el negocio? El negocio estaba en amarrarse, ¿no es cierto?, con los proveedores del, del combustible. Cuando el petróleo en el mundo existe, ¿no? Es sobra. Tienes Ecuador, Colombia, Venezuela. Pero ahí había, se había capitalizado, ¿no es cierto? Se, se había hecho, digamos, contratos de, de colusorios por el cual se paga un plus. Entonces eso hay que romperlo, ¿no es cierto? Y PetroPerú es una empresa súper rentable y si sigue bien manejada. Ya. El Perú tiene una economía, dice Francisco Cerdenago, liberal, mercantilista. Ya les he dicho, en la, en la economía peruana es una economía este, capitalista, este, de mercado salvaje, este, depredatoria, extractivista. Esa es la economía peruana. Y tiene algunas este, prácticas mercantilistas. No confundan la práctica mercantilista con lo que es economía. Economía es estructura. Y la estructura económica del Perú es una estructura económica capitalista. Que se sustenta, digamos, en una ideología que es el liberalismo económico. ¿Ya? Entonces eso del mercantilismo, del proteccionismo son prácticas, ¿no es cierto? Que no definen a, una, a, una, a, este, el, el, la, a un modelo económico digo una empresa gubernamental de éxito en todo historia del país, este, Petro Perú tiene utilidades hasta ahora, así mal manejada este, con, con robos, con pactos colusorios tiene utilidades de 150 millones de soles ya a ver vamos a ver no veo más preguntas acá ya, dice acá Guillermo Aníbal, Aníbal dice que va a hacer la transformación en el Puno, pero su ministro de Economía es neoliberal y seguimos un Es que eh, ya les expliqué en varias, en, base, en varias clases a ustedes, en varias situaciones, que Aníbal no es economista, Aníbal no es estadista, Aníbal es un, un abogado, es un profesor de derecho civil, es un civilista. ¿No? Y por lo tanto, este, él no conoce pues, los grandes problemas del Perú, ¿no? económicos. Y no tiene por qué conocerlos porque no es su especialidad, ¿no? Pero él es un buen, un buen civilista. Conoce de leyes, conoce pero no de economía. Entonces, él no va a poder arreglar el problema económico del Perú él, teóricamente, él es un neoliberal ¿Ya? es un neoliberal porque mantiene el modelo, él lo ha dicho varias veces en varias locuciones o sea, ¿en qué se diferencia de un neoliberal este, más conservador como la, la gente de, de Fuerza Popular, porque también son neoliberales este, como los de Renovación Popular como Porqui, que también es un neoliberal o, o Hernando de Soto, ¿en qué se diferencia? en que el, el este, señor este, Aníbal Torres cree que este, el Estado podría tener algún tipo de intervención de regulación en algunas circunstancias pero él conserva todo este modelo él no, él no, lo, él no lo ha cuestionado a ver ¿qué más? Guillermo dice Belmond estaba siendo sarcástico, ¿te la creíste? No? no sé a qué se refiere esto ya Eso de la bajada o subida de la tasa de impuestos de la renta de cuarta categoría, depende, ¿no es cierto?, de la política tributaria que quiera, digamos, este, realizar el gobierno. Si quiere mayor capacidad de consumo a, a los este, trabajadores, lo baja. Si quiere él este, recaudar más dinero para pagar la deuda que está contrayendo, lo va a subir. Ya. Dice acá, este, una consulta, y si nosotros imprimimos el dinero respaldado por el oro... No creeríamos inflación. No, esa, esa, esa, esa, es otro modelo, ¿no? El modelo de, este, el patrón oro. Eso lo tuvimos hasta 1910 o 14, ¿no? Con la primera guerra mundial. ¿Ya? Este, no podemos hacer eso sencillamente porque no tenemos oro suficiente. Ya, no tenemos oro suficiente. Eso es lo que está intentando hacer Rusia. Pero Rusia sí tiene oro, pues. ¿No? Ahora, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué Rusia ha asimilado el rublo oro? ¿No es cierto? O sea, el rublo está equiparado al, al, al valor del oro en estos momentos. ¿Por qué? Porque ellos han querido revaluar su moneda, no, este, recuperar su moneda ante, la, ante el ataque digamos, de los americanos y de los europeos, que le impusieron medidas. Ustedes saben que los, este, los Estados Unidos les ha, y los europeos les han este, casi embargado no, este, cerca de 300 mil millones de dólares de sus reservas en, en, en dólares. O sea, están inmovilizadas por la guerra de Ucrania. Pero eso, eso es un robo, pues es la plata de los rusos. Independientemente de que haya guerra, guerra, no tienen por qué aplicarles sanciones económicas. ¿Sabe por qué? Porque con eso Estados Unidos ha acabado su, ha acabado su, su fosa, su tumba, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Ese es un mensaje a toda la comunidad internacional. Hagan extracción de Rusia. O sea, Estados Unidos es el gran poder en el mundo. ¿no? Tú puedes ser Argentina, Brasil, Sudáfrica. Francia, puede ser tú, este, Corea del Sur. A Corea del Sur, por ejemplo, le dicen? ¿no? De Corea del Sur, o los japoneses, que tienen re reservas, digamos, este en dólares, por 500 mil dólares. Y hoy no le da la gana, digamos, a los americanos a de decir, no, este bueno, este los japoneses no pueden mover un solo dólar de, de la reserva que tienen de 500 mil millones de dólares. te Lo hicimos con los rusos por 300 mil, ahora lo hacemos con los japoneses por 300 mil, mañana lo hacemos con los árabes por un, por, por un, por un trillón de, de dólares. O sea, ¿qué cosa está diciendo? No, es que la, el dólar no tiene garantía. No hay seguridad, ¿no es cierto? Si es que uno quiere, digamos, este, tenerlo como una reserva ahí de, de garantía o de valor. Y con eso, está, digamos, anulando el valor, ¿no es cierto? La, la circularidad, digamos, del dólar como moneda de cambio internacional. Eso va a llevar en el futuro, digamos, a que el dólar de, ya no sea la moneda de cambio internacional, pues. Y a los rusos y los chinos y los hindúes se han puesto de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Por, por una sencilla razón, ¿no? Eh, uno tiene que tener pues, este, lo que se llama confianza, no la, el, el negocio inmobiliario en el mundo, el, el negocio este, financiero en el mundo se mueve sobre la base de la confianza ¿confianza en qué? en que este dólar que yo te entrego a ti, va a ser este, cambiado por cualquier producto en cualquier parte del mundo, y si tú tienes ahorros en dólares, yo te lo, te lo voy a hacer efectivo pero si los americanos dicen que no ¿qué garantía tienes tú de que esto, se, esto sea digamos una esto sea, digamos, este, algo creíble, ¿no es cierto? Entonces ellos mismos están cavando su tumba. Porque además ustedes pongan, ahora todos los este, Estados en el mundo se han puesto a pensar, ¿no? Y esto ocurrió el año de 1971. Cuando Francia, Alemania, Italia le pidieron a, hasta esa época, hasta el año 71, hasta junio del año 71, regía el patrón dólar-oro. O sea, tú podías cambiar dólar por oro. Entonces le pidieron que le. sus reservas se las entreguen en oro, ya no querían ir los dólares. Y comenzaron varios estados a pedirle a Estados Unidos este, que les entregue sus reservas en oro. Y, y bueno, los americanos se dieron cuenta que no tenían, no tenían reservas en oro para poder este, cubrir, ¿no es cierto?, todas esas obligaciones en dólares, en billetes. ¿Y qué cosa hicieron? Ah, recurrieron fácil, pues, ¿no? y a partir del 12 de julio de 1971, el dólar ya no es convertible en oro. O sea, el dólar ya no se cambia por oro. ¿Y en qué se sustenta, digamos, el. ustedes preguntarán, ¿no? ¿En qué se sustenta, digamos, este. el valor del dólar, solamente en la fuerza, en los ejércitos los americanos, es su intervención militar como la que están haciendo en Ucrania en Rusia, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen por qué este, Estados Unidos está financiando esa guerra? Porque es el principal interesado, no es Alemania, no es Inglaterra, o Reino Unido, no es, no es este, Francia, no es Italia. El interesado, digamos, es este Estados Unidos que están este, impulsando que maten maten y maten a, a miles de, de, de ucranianos, que maten que se maten con los rusos, que son como hermanos, o sea, son hermanos este étnicamente, que se maten entre ellos, le están dando más misiles, más bombas, más tanques, para que entre ellos se maten. ¿Para qué? Para desgastar a los rusos, ¿no es cierto? Y tener a Ucrania como una cabecera de puente, ¿no? Y sobre todo, conservar, ¿no? conservar su sistema financiero en el comercio internacional. Pero los rusos se dieron cuenta ¿no? antes, antes de iniciar la guerra se dieron cuenta de este asunto y por eso se estuvieron de oro ¿y quiénes están perdiendo digamos, en esta, en esta guerra? los rusos no solamente están perdiendo los que están, los que están perdiendo más son los, cuenta, están los norteamericanos porque como los rusos ya le han decretado el embargo, ya no le compran petróleo y Europa depende 35-40% de la suministro ruso y los americanos tienen ahora que buscar petróleo en otro sitio porque no tienen a Venezuela. Y por eso que han, han buscado a Maduro para que Maduro les, les venda petróleo. Entonces, eh, como, como tienen problemas en el suministro, ¿qué cosas han hecho? Han comenzado a abrir sus reservas estratégicas. O sea, tienen más o menos más de 500 millones de barriles, ¿no es cierto?, como reserva estratégica. En grandes cuevas allá en los Estados Unidos, donde está almacenado el petróleo que ellos, digamos, lo tienen para cualquier eventualidad de una guerra, ¿no es cierto? De repente el petróleo se acaba y ellos tienen petróleo por 20, 30 años más. Eso no se tocaba, ya hace muchos años. Pero ahora lo este, ha metido a la mano Biden y está sacando el petróleo de ahí para poder este, suministrar a las diferentes compañías en Estados Unidos, ¿no? porque si no la economía americana no se mueve. Pero eso es peligroso, pues. Lo está, lo está haciendo vulnerable energéticamente. Si acaban sus reservas, este, Estados Unidos va a tener problemas con todo su aparato económico. ¿Quiénes están este, sosteniendo todavía? Los rusos. Los rusos solamente tienen el problema de los costos, digamos, de la guerra, ¿no? los costos humanos, los costos materiales. porque ellos le siguen vendiendo gas a, a los alemanes y a todos los europeos? Y tienen algún, algún problema con sus reservas, ¿no es cierto? Que no les quieren, este, no les, no les quieren asegurar, no les quieren este, transferir, como lo hicieron con, con, con Venezuela. Y Venezuela también este, va a potenciarse, ¿no? Porque ellos tienen las reservas y lo único que tendrían que hacer, digamos, es traerse pues a 5, 6, 7 compañías este, norteamericanas para que le reactiven los pozos y, y otra vez levantan la producción y comienzan a exportar petróleo. Entonces, este, eh, se, se favorece Venezuela, se favorece Irán, se favorecen los este, todos estos este productores que están agrupados en la OPEP, ¿no es cierto? Y por eso los este americanos, digamos, están en grave problema. La guerra se está yendo del control. Porque cuanto más dure la guerra, los americanos y los europeos son los que van a perjudicarse más. Los rusos no, porque los rusos, los rusos están en su en su territorio, están combatiendo. Con, y además los rusos, ustedes saben, tienen experiencia en guerra, ¿no? ellos han tenido dos guerras mundiales. En la primera murieron como cerca de 5 millones de rusos, y en la segunda han muerto más de 40 millones de rusos. O sea, para ellos esto no es una, no es una novedad y, y guerras...